giorno cari amigo da pablo el giorno de hoy Sono a casa relajado, tranquilo oye que es ponte la gente está dormendo, o están en espialla yo solo tu a casa eh, te voy a hacer un video per te eh, que rima tu casa aunque lo puede para el topo de la bella vacanza que el giorno de hoy el de hoy qué cosa pacho facho Gluten firme y atlético Glute firme y atlético guarda duro y atlético el día de hoy e oye, por tanto 3 y guarda. Una, un saquito con que pesa 3 kg. Eh, de si tu noche la y puede haber en puesto casa due, due manubri de 1 1 kg, guarda. Y si no che manubri anche una bottiglia di agua de 1 litro, in eso litre, anche queste queste pesi, guarda, queste pesi, queste anche queste manubrio più pesante. El día de hoy hoy voy a fare questo esercizio de glute firme y atletico yo voglio que tú lo fai così sei siempre en forma tónica dura con così el marito la fidanzata qué se yo cualquier otra persona dice oh te veo que estás mejorando tanto cierto que estás mejorando tanto pero si tú tu lo fai si tú te alzas del divano e inicia a fare actividad física física, piano piano a medida que pasa el tempo te verás tantos resultados porque puesto no solo con un ejercicio eh, te, voy, te voy a alimentar fuerte sino Debe hacer, constante, constante, mínimo, mínimo, mínimo, mínimo, mínimo, dos vueltas por semana. Mira comando, mira comando que tú, tú a entrenarte con físimas. Prima de iniciar, un poquito. Oye, a es este sol me va a diventar el pionero? Me <ríe> meto los océanos, ¿cuál es la chugamano. mano? Miramos esto un poquito indietro, y eh, vamos a hacer un poquito de, de movilidad. Muevo en el posto, me muevo, me muevo, piego, nuevamente, piego, piego, dos en pío, dos en pío, último, <ríe> último, perfecto, perfecto, perfecto, me muevo, me muevo, me muevo, muevo un poquito, ahora encrocho un pie, ahí. lentamente, que aproximadamente 20 segundos eh. y cambio. Ok, ok, el nuevo, el nuevo, abro el braza, encrocho, voy a aportar el talón al glúteo, yo estoy un poquito como, como, estrecho, no guarda, no arriba, pero tú te sí arriba. Cambia. a ¿eh? vamos a fare a mí me a hacerlo tan, tantísimo, vamos ¿no? a 30 jumping jack. o salto del payacho, vamos a hacer 30, 30 ¿qué me dices? No? O sea, vamos a iniciar, vamos a iniciar y sí. lo tiro para dentro eh, y vamos a iniciar ¿eh? con 30 saltos del jumping jack ok, prepárate yo quiero que tú toques sopra, toque, toque, toque, ok 1, 2 y 3 se va, 1, 2 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, en 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en 10, nuestro batito cardíaco sale su, así pues vamos a iniciar en nuestro nuestros es ejercicios de, de glúteo firme y atlético. Ok, para un, un, un poquito de jumping ya, vamos a ver, ¿vale? 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 1, 2, 3, 4, 5, 9 y 10 perfecto. iniciamos nuestro ejercicio. Ok, vamos a iniciar con nuestro primo ejercicio. Vamos a, a, a un poquito sudores. Eh? E iniciamos con nuestro primer ejercicio. Vamos a utilizar este, peso, este peso, este peso. Si tú a casa no hay un peso, como este usa, eh, una confisiones de agua, de un litro, medio litri, aunque <ríe> un par de manubri, cualquier cosa que, que, te represente un piccolo peso. Un piccolo peso, ok, vamos a iniciar, vamos a audine, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande, grande. prendo el peso de esta forma, così, ¿cómo voy? Importante, <ríe> a ver el peso, yo me cobro porque fa un poquito de, de sole a la hora de <ríe> protejo, ok, bueno, prendo el peso, abro grande, grande, grande, va, echendo, echendo, echendo. ok, salgo, echendo, uno, dos, cambio, Uno, dos, nuevamente, en frente. Uno, dos, cambio. Ejemplo. Uno, dos, nuevamente. Uno, uno y dos. Siempre aperto, aperto, aperto. Fíjate. lo più aperto que tú Cambio. Salgo. 1, 2 Vamos a repetirlo 2 volte en più 1, escendo 1, 2 Cambio 2 vueltas. 1, 2 Último 1, uno, 2 uno, Cambio Nuevamente 1, 2 Perfecto. Hacemos una piccola pausa. Pues este ejercicio. Lo repito, lo voy a repetirle. Nuevamente, nuevamente. dicho, glúteo firme y atlético. A ver, solo lo hago de de lo así. puedes guardar en medio. Lo puedes guardar en medio. El ejercicio. Lo importante de este ejercicio es que tú te concentres. Piano, piano. Eh, y sentir el ejercicio sentirlo, sentirlo, conservar siempre una buena postura ok, repetimos nuevamente abro grande, guardo, abro grande, espina directa guardo de frente prendo el peso como voy ok, voy a extender 2 1 2 giro 1 2 1 2 cambio 1 2 se va. Uno. Uno. Dos. Cambio. Se va. Uno. Dos. Cambio. Uno. Nuevamente. Uno. Dos. Cambio. Sigue va. Uno. Dos. Cambio. Uno. Uno. 2 cambio salgo due. cambio última vuelta cambio 1 y 2 perfecto este ejercicio lo puedes repetir 2 a 3 <ríe> oye este todo me está me está bruchando Está más pionero. Y un chocolate. ¿Te piace el chocolate o no? Ok. Mi riposo. Mi riposo. Nuestro próximo ejercicio que vamos a hacer. Vamos a... ¿Qué cosa faccio? Faccio el swing con este peso. Como he dicho prima, si tú no hay un peso a casa. cuesta este 13. Prende una confesión de, de, de agua. La péndula El ferro. Pero sin parte mal ok, ok vai a girare, vai a girare così le bronze, così guardate, guarda, petto avanti, schiena di vista, voglio fare questo, okay. ancora non ho iniziato, ancora non ho iniziato, guarda il movimento, guarda il movimento, guarda il movimento, ok, vamos a fare 10 ok, 1, 2, 3 4, ginocchio che lo supera, appunta il piede, 5, 6, 7, 8, forza con le gambe, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, perfetto, il uh, uh. e swing, il e swing, il e swing cierto que es más fácil hacerlo con el catever pero si tú el catever usa el catever o si tu hay una, una bolsa como esta, guarda, muy útil y práctico de realizarlo tranquilo, tranquilo yo de esto, lo he pasado de frente, respiro profundo, respiro voy a iniciar nuevamente, vamos a muy bici, ahora nuestro objetivo, glúteo firme y atlético. ojo si va, Para el peso, siempre cuando va a prender un peso utilizar la fuerza de la gamba, cosí ah. no cosí porque después te fue mal en la espalda. Okay. abro grande, abro grande abro grande, esquina de ripa y se va estoy descaldando. estoy descaldando. no he iniciado con contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, A la niña, puedes estar en tela, atlética, en forma, aunque no sea una persona portata parece tanta tantas física, físicas, pero a mí me parece vueltas a casa. Yo en el canal hago eh, una playlist, te meto una playlist, principiante, moderato e intenso. Tú que estás iniciando, inicia con moderato, inicia con principiante. Si tú ves y dices, no, los ejercicios de principiante son muy fáciles, para al menos dos vueltas aumenta las repeticiones y después paso a paso, piano piano sale al segundo nivel que se debe moderado, moderado, ok, nuestro próximo ejercicio, guarda los 4, lo voy a hacer de lado. vamos a hacer 4 con el peso vamos a hacer, vamos a hacer 20, 20, 10, y 10 con una y más, guarda, echando el peso, guarda, Uno, mano a la cintura, 2, 3, 4 5, 5 6 Cinque otto, nove, e cambio, cambio, cambio, cambio, cambio, uno, due, 3 quattro, cinque, 6 8 9 y 10 perfecto ripoco después de decir mi precio tantísimo que lo voy a repetir 3 veces 10, 10. El te regala 10 de si uno, de si uno, por estar en forma debe pagar un poquito el precio de si te regala ni todo lo que es gratis nessuno lo valora por eso todo a un precio en esta misma ok me llamo activo desde casa hoy ok, ahora te lo falto de fronte 7 y 10 ok, abro grande la estesa amistad de la espalda o più o largo ok, prendo mando la cintura 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. He dicho que esto lo hacemos, hacemos una otra vez, una otra vez lo hacemos hace de lado, Tu riposa, yo bebo un poquito de agua. y cuesta tres ejercicios, tres ejercicios que habíamos hecho voy a hacer uno, uno y un materasivo estos ejercicios, tú me lo repites T tres series por ogni ejercicio tú, yo he hecho solamente dos solo que cuesta que me hiciese tantísimo y lo voy a hacer tres veces. pero acá está el fallo, tres, cuatro puedes hacerlo con menos peso, menos peso aunque, más repeticiones saludando a toda la gente que nos guarda de todo el mundo, el mundo, el mundo, el mundo. Yo les apoyo benísimos. Yo espero que vos te divientas así, fuerte y caro. Ok, nuevamente, va, y va, y va. Mando en la cintura, una, nadirita, Uno, dos, tres. 5 6 8 9 10 Cambio, cambio, cambio 1 1 2 3 y los altri, entonces tenemos que fato también de que tenemos ¿no? tres bolas a ver, vamos a, Oiga, yo hablo español, italiano ¿sí? español, italiano seamos tapel, no? <ríe> seamos <llama> hermanos <ríe> como lengua, ok voy a parir cuá, pues estos ejercicios, sul, sul tapeto, sul tapeto, tapeto? cuando sul tapeto podemos utilizar el, pues este manubrio de un tiro io voglio utilizzare questa borsa di 3 kg, che cosa faccio? Le faccio vedere, Le faccio vedere, ok, costura, Metto la mano qua dietro, così ho una piccola stabilità, anche queste non c'è problema perché questo già è una borsa a prendo qua, adesso, poi inizio con la Inicio con, con la esperma, la externa, cocina y guarda tener, ¿no? Postura. Postura bien todo, todo. Voy a hacer vale. esto, vale. 1 2 Y 3. Mira, va se me está cayendo. Metámonos vénica. Okay. Okay. Aquí nadita, vale. 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y 10. Ok, perfecto, ahora lo hago sin zapes, senza sin zapes igual. Vale, vale la costura, va. va. Vamos a parar el 10. 1, toca tierra. 2, 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. E 10. Perfetto. Perfetto. Sempre lì. Sempre lì così con, con la piccola stanchezza. Guarda, bueno, dopo cambiamo di lato. Dopo cambiamo di lato. Dopo cambiamo. Dopo cambiamo. Ok. Guardalo qua. Abro chiudo. 1. ¿Ves? Este, este pone problema? ¿Ves este pendiente? No ¿Pone problema? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. ¿Pone problema el peso? ¿Pone problema? ¿Pone problema? Ok, este pues, lo vamos a repetir nuevamente, después que lo repetimos nuevamente, cambiamos de campo, de de a ok, si sí va, si sí va, sí va, si tú, si tú no te la like has puesto, puedes utilizar este, guarda, qua. lo metes aquí, que, que diventa un poquito más più, più, più fácil uno, primo è fatto così, solo puoi variare 4 5 6 7 8 9 10 2 in più ultimo ok, perfetto adesso senza il pezzo senza il pezzo qua Va poco 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 in più, 1 in più. Perfetto. Adesso apro e chiudo, apro e chiudo, apro e chiudo, apro e chiudo, apro e chiudo. cambio cambio cambio una gamba que está recortada, y vamos a iniciar de una de una de esa pausa de pausa peso que está un poquito difícil de mantener Continuo 4, continuo 4, continuo, continuo. 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7, 7, oiga, está la dificultad esto. 8, 9, en 10. Ok, a veces, pensamiento, pensamiento. 1, 2, 3, 4. 1 en Q, 1 en Q, siempre esquina de vista, ¿vale? a ver, abro, abro y chiudo, abro y chiudo es un poquito difícil pero toda casa con, con el manubrio es fácil, solo que cuesta es como ver 3 kg, es difícil de prender de 4 pero lo que voy a revelar es puesto no, no nos provocamos problemas, quitamos si el 4 años 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 más, 1, 2 más, perfecto. Hago una pequeña pausa e inicio nuevamente con la espesa gamba. Va, va, va caldo, va caldo, estoy sudando. Estoy dando, será el ejercicio o será el sol? Tú te tuve, tú te tuve, tú te tuve tú te estuves. Ok, perfecto. Nuevamente, nuevamente, nuevamente. Prendo con este peso aquí porque es más fácil de, de cuidar. Sí. Ok, va. Uno, dos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, puedes cambiar así. 9, 10, 22, último. Ok, perfecto. Ahora, pesca, pesca, pesca. 1, 2. Ok, perfecto. Me reposo. Pues, para finalizar, vamos a jugar un poquito de movimiento pélvico. pélvico. pélvico. Utilizo mi, mi bolsa de, de 3 kg. O poder prender una confección de, de de agua de 1 litro y 2 litros. Esto depende de la, la capacidad de resistencia que hay tú. Pero si está iniciando, prende un peso como vuestro guarda piccolo. De un chilo un chilo va bene ok perfetto le stray le stray le stray che voglio fare voglio fare alzo un piede guarda peso peso peso en la mano va faccio questo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 me quedo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 ok perfecto cambio cambio 1 2 3 4 5 6 cuando salgo contraigo el bubio 7 8, 9, 10. Y me quedo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, se siente con estos ejercicios. Domani sentiráis el efecto de estos ejercicios. De, de ejercicio glúteo firme y atlético. Le concilio, fallo tres vueltas a semana. Tres vueltas a semana. No vince el piú veloce, sino el piú costante. Si es costante, verá el resultado. Ok, cambio. Cambio, cambio, cambio. Adesso, meto el peso qua sotto el ombelico, va. Va, al su pie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y me fermo. 1, 2, 3, cuatro, cinco, seis, 7, ocho, nueve, en diez. Perfecto. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, en diez. Me fermo. Uno, dos, tres, cuatro. 5, 6, 7, 8, 9, en 10. Con el giorno de hoy habíamos finalizado. Gracias por hacer estos ejercicio de, de Físima. Si aún no te has inscrito, inscríbete a eso. Mira, cobadro. Glúteo firme y atlético. Repítelo una, dos, tres vueltas y verás el resultado. De cuore, Pablo.